Llevo 5 años esperando este momento, en junio del 2017 subí mi primer vídeo si no recuerdo mal, hace casi 5 años y es muy heavy ¿eh? todo lo que ha llovido y todo lo que hemos pasado por el canal de YouTube desde ese tiempo y pues me hacía mucha ilusión siempre como que he evitado, yo era una persona que cuando los subía los, subía, los veía como 3-4 veces, pero después era como que dejaba de verlos porque siempre he estado reservándome hasta este momento, no sabía que iba a ser por Twitch, pero sí que es verdad que, que siempre he estado reservándome a este momento, en plan siempre he querido en un futuro reaccionar a los vídeos de cuando yo empecé, para mí es hace mmm, una barbaridad de tiempo y, y veo el momento perfecto ahora mismo reaccionar. Sí, sí, sí, 100% quiero hacer un vídeo reaccionando al vídeo de la ruptura porque lo tengo en oculto y no lo hemos visto desde el momento en el que lo subimos, nunca. Entonces sí que es verdad que ese vídeo está súper súper súper reservado más que cualquier otro del canal y pronto lo haremos. No voy a reaccionar a vídeos con Joel porque quiero hacer un vídeo exclusivo reaccionando a vídeos de Joel con Joel. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Mira, la presentación del canal es que... Vamos a verlo. No sé por qué está en rojo, ¿eh? No sé cuándo fue la última vez que lo vi, pero no sé por qué está en rojo entero. Es que mira qué miniatura y todo. Miniatura hecha... Bueno, hecha con PixArt como literalmente todas las miniaturas de mi canal están hechas con PixArt. Bueno, vamos a empezar con el vídeo presentación así, a calentar motores. Vale, empezamos. Hola, chicos, estoy... Pero si no salgo. Joder. Hola, chicos. Es que... Ay, Dios, me mi, mi, mi corazón. Si es que ya, ya empiezan las risas, ¿no? Por el chat, vale. Primer vídeo... Después de muchos años planteándomelo. Mucho... Increíble fondo, mi niña. Esta era mi habitación. Literalmente ha sido el lugar donde he grabado hasta que me mudé a Barcelona con 18 años. Esto, bueno, era la pared antigua, ¿no? Porque yo al final decidí pintarla de blanco. Eh, increíble decisión, gracias. Esta era pues la pintura que tenía yo desde que era un bebé. Fotos colgadas, ¿vale? De mis compañeras de Listi, mi hermano, tal. Y un CD de la noche vieja, de la discoteca a la que salí ese año, colgado con una biencita porque, porque sí, es súper importante hay que tenerlo, vamos, embarcadísimo. Y nada, esta es la presentación del canal, va a ser muy cortita o lo voy a intentar porque yo hablo mucho y muy rápido. Literalmente no he cambiado nada. Antes había como sorteos donde nos regalabas el collar o algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí, hacía sorteos del collar, bueno, los vendía con fundas que yo hacía personalizadas. Sí, sí, fundas del móvil, joder, os acordáis, tío, es que me encanta. Ah, una cosa que quería decir. Yo cuando edité este vídeo, era la primera vez editando, yo empecé el canal porque mis padres se me regalaron la cámara de fotos, porque yo quería estudiar fotografía. Me regalaron la cámara de fotos y dije, pues empiezo en YouTube, porque es algo que siempre me había grabado con mis eh, móviles churros. Literalmente grababa los vídeos con esta cámara. No tenía pantallita que se giraba ni de eso, y a mí era algo que me encantaba. Estaba un montón la gente que hacía vlogs con la pantallita y tal. Pero bueno, básicamente, esta fue la primera cámara, me la regalaron y eso y yo dije, bueno, pues empiezo en YouTube. ¿Qué pasa? Que a los dos meses de empezar en YouTube fue cuando el vídeo de mi madre se me hizo viral y a partir de ahí ya fue como todo hacia arriba entonces me pude comprar la canon g7 x mark 2 que es la que tienen todos los youtubers eh, uff, lo que me costó comprarme esta cámara y cuando me la compré me sentí tan bien bueno lo que está diciendo es que con esta edición de este vídeo me acuerdo que lo estaba editando en el portátil al lado de mi madre esto para, para mí. este Boom. Y esto empezar, que se desvanece. La... <risa> estaba flipando yo, estaba flipando. Yo, mamá, mira esto que me he puesto zoom en la cara. Fructuoso y tengo 17 años. Y <risa> tengo 17 años. <risa> todo lo que esté relacionado con este mundo, pues me gusta. Porque, Porque me hablo como si, si, video, si estuviese toda aburrida, la, tío. Todo, todo la edición, todo, todo, todo me gusta. Entonces creo que estoy en el mundo perfecto. Estoy en el mundo perfecto, ilusa. Quiero subir todo lo que a mí me gusta, que son retos, preguntas y respuestas, tutoriales, experiencias, he viajes, he story todo? times. Lo he hecho todo? Eh, 25 cosas sobre mí, 50, 30, ¿Lo he hecho? 100, lo que sea, un tag o algo, pues lo, ¿Lo he hecho. Buscando. Si me gusta, si me parece original, si me parece divertido, pues lo voy a hacer. Porque el canal acabo de crearlo y tenemos que crecer para poder decir, vale, pues todos los domingos voy a subir un vídeo, todos los lunes, todos los martes. Pero ahora mismo... No, porque que somos, creo que somos nueve personas, no sé. Ahora... Nueve, nueve suscriptores, tío. Ah, y también poco se habla de este cuadro de aquí que era de cuando yo gané el concurso de Fanta para salir en el anuncio este de televisión con el Rubius, Mangel, Paula Gonu y Alexby. Y es muy fuerte porque yo lo pienso a día de hoy, siempre lo diré y siempre lo pienso que a día de hoy yo trabajo con Fanta eh, y hago campañas con ellos. Somos X influencers o X youtubers que hacemos un concurso cada uno y los ganadores de cada equipo luego los conocemos en persona en algún evento final. Y yo me acuerdo de que yo participé en el de Paula GONU y yo gané el evento final que era salir en el anuncio. Y es como que ahora lo pienso de que ahora soy yo la que lo hace y es como... Me explota la puta cabeza, os lo juro. Es increíble. Eh, tengo muchas cosas preparadas ya, Ay, muchas muna. ya para subirlas, pero... Hay que esperar a que todo fluya y nada influya. Lara, 2017. Que os suscribáis si queréis ver más cosas y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Ay, pobrecita, qué pena me ha dado. Es como que no sabía cómo despedirme, en plan de, Bueno, suscribiros, dale. Voy a reaccionar de las fotos de Twenty, tío. Lo que ha cambiado la decoración, eh. La puerta, o sea, es que... Con que Lara, ¿eh? Interrogación. ¿Eres Lara? Claro. No me fío, jajaja. Ja, ja. Por, lo siento, es que voy todo colocado, culpa mía. Jajaja. Ja, ja. Pues vale, jajaja. Ja. Qué maja yo, ¿eh? No es que odio que la gente diga, "Eh, tía, es que voy todo borracha." Tío, ya te lo he notado, no hace falta que lo digas. literalmente sigo odiándolo. Yo creo que por eso odio tanto la fiesta y el alcohol y las drogas y todo. Odio cuando la gente viene en plan, "Wow, oh, voy todo borracho." "Wow, oh, voy todo fumado." Es como te lo noto en plan, para que en plan no me hace falta de que me lo digas. Es que lo noto. Pero bueno, que si sí te hace sentirte un poco más guay, pues adelante, ¿vale? Pero te lo he notado. Oh, eh, tío. Es que bonito fumado. Hostia, tío, no me lo puedo creer. He puesto el mismo puto ejemplo, tío. Vale, amigos, sí. Esta soy yo. Esta. Esa soy yo. Siempre he tenido un problema en las cejas de nacimiento. Me las tatué, pero ahora las tengo como un poquito más emborronadas. Entonces me quiero hacer el láser, quitármelo y volverme a tatuar. Os preguntaréis, ¿qué tienes en la ceja? Este hueco es un hueco de nacimiento. Pero ¿por qué cojones? O sea, no he visto estos vídeos. ¿Por qué cojones estoy explicando yo en persona ahora mismo en 2022? Y la Lara del 2017, cuando le dio el play, lo explica también. O sea, es como que conexión. ¿Y los ojos? Pues no sé qué le pasa a mis ojos, la verdad. Pues que me puse Photoshop, Lara. ¿El Photoshop? Photoshop. ¡Es que, Creo que no me es puedo ser. creer! Eso no es conexión, es simplemente que decías la verdad y ahora igual. Por eso es muy importante decir la verdad, porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Yo soy Believer y amo a Justin Drew Bieber. ¿Algún problema? No Genial, Lara. Sí, soy Believer. Y lo digo con la cabeza bien alta. Es que era... Sí, soy Believer era super ver yo. y ese outfit así fui a una boda, eh <risa> yo besándome con Justin Bieber sí. me encontré así por la calle de casualidad y le dije, oye, dame un beso que lo suba a 20 y que todo el mundo claro. se crea que te he visto dios mío, dividí mi corazón con el iPhone 3 el iPhone 3 que me robaron es mi iPhone 3, que me lo robaron pero seguramente lo tirarían qué canción era esta, tío? Por ti puedo respirar Y no quiero que me digas no, no Seré yo Quien te haga volar o sea, ahí tenía todos los nombres de todos mis amigos. ¡Dios, es verdad! Pulseras ¿No estas que bordan el nombre? Tenía como 15 pulseras, ¿eh? ¿Pero por qué me hacía ¡Dios! coletas con lo mal que me quedan? ¿Por qué digo que me hacía coletas con lo mal que me quedaban si sí, literalmente en el puto vídeo salgo con coletas? Supongo que a lo mejor era el toquecito de las dos mechitas, no sé. Yo creo que esta me queda mejor que esa, ¿no? Con las dos mechicas aquí. Y si ¡Es que estoy diciendo todo el rato lo mismo! Vamos a ver el vídeo de cómo enamorar a tu crush 100% efectivo, no clickbait, mi madre y mi hermana reaccionan. ¿Cómo enamorar a tu crush con make-up? Eh, la edición ya estaba todo guapa, eh, la edición ahí. En este caso no sabemos qué tipo de piel le gusta a nuestro crush, la nuestra es un tanto especial, y a nosotros nos gusta jugar con nuestra piel. Así que lo que vamos a hacer <risa> es coger dos, Mirar para que veáis los dos tipos de colores. Pues eso es lo que queremos, para que él decida cuál le gusta más, porque nosotros estamos a su disposición. Pero pues está todo bien, la edición está en planes muy fluidos. ¿sabes? No, no aburre. Natural. Él puede decidir si le gustan las blanquitas que se quede con este trozo y a partir de. el timbre! ¡Mamá! <risa> Eso le tocaron el timbre en plan y yo con ese careto en plan de cómo voy a coger un paquete con esta cara. tocado el timbre! ¿Sí? ¿Tú preocupada? ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara! Antoca el timbre. procurar que vuestro crash os mire, pero no os toque. Así que bueno, ¿no? <risa> porque cuanto más de... Eso es buena. Como que decía muchas eh, paridas, ¿sabes? En plan, como que decía muchas cosas graciosas muy seguidas. Y ni me las escribía ni nada. Y a día de hoy pienso, joder, en plan, como que he perdido una creatividad. A la hora de decir cosas graciosas, es como que ahí me salía todo solo. Yo pienso que es por la sociedad. Porque es como que... Poquito a poco como que me han ido comiendo Hasta tal punto de que no me han dejado ya ni, ni ser yo misma Porque siento que a la mínima que diga, te van a pisar, ¿sabes? Y claro, ahí me daba como igual todo Ahí no me seguía casi a nadie Y era como, bueno, fluimos Highlight, repite conmigo Nada brilla más, más que, que tú Nada <risas> brilla más que yo Así que, highlight, apunta, pala Ah, el paso súper <risas> importante cogéis el eyeliner, lo abrís Y una vez abierto, básicamente ponéis crash no, no. <risas> Me encanta, me encanta el ¡cling! Al no ser que lleves un anillo igual que este y que dentro ponga grabado CRASH, que en mi caso se da, así que, cuando te digo, ya estás casada le dices, oh, ¿contigo? Uh, contigo, contigo, ¿Es, de <risa> es, que, es que está clarísimo, es súper intuitivo Respecto a los pantalones, Voy a tener un agujero aquí, mejor, literalmente esos pantalones tenían un agujero ahí, y esos pantalones eran de un pijama de Hannah Montana Casos son de Jara Montana, son del pijama. Son súper sí, Es que lo sabía. Es que ese pijama ha vivido conmigo muchos años. Un agujero también. No importa. Cuantos más agujeros, mejor. Cuando vayamos, no importa. No soy Rapunzel, pero por mi cuerpo puedes escalar. Especial mil suscriptores y, y sales a, a la calle a hacer el ridículo. Bueno, yo dándolo todo por mi gente. Vale, quiero saber... ¿Qué es esto? Esto va a empezar. ¿Qué es esto? Bueno, las transiciones ahí, en las diferentes... Ah. Venga, vamos a por otro temazo, mi gente. Pero ¿y estos planos, Lara? Qué profesional, ¿no? Ahí, haciendo como es que escribía y la pantalla estaba apagada. ¿200 likes? Saluda a tres personas por la calle que no conozca. El ruso, el ruso sin camiseta por la calle, eh, ley de vida. De Mi segundo vídeo, ¿vale? Me apasiona el mundo de la fotografía, de YouTube, del teatro, el modelaje, de cantar, bailar, todo lo artístico, la tele, vale. todo me gusta, me encanta. Sigo mundo. siendo igual, sigo siendo igual, en plan me sigue gustando todo así. Pero sí que es verdad que el mundo de la tele, mmm, depende para qué. Que cuando digo algo, se malinterpreta todo. Sigo igual Pero porque tengo una manera de decir las cosas Que le sienta mal a todo el mundo Es como que, tío, hago daño a la gente al hablar Es verdad, pero es un problema Que no lo quiero llamar problema Pero es algo que me, me eh, lo llevo arrastrando mucho tiempo El decir las cosas con mal tono Me gusta la tarta de chocolate Me gustan los bizcochos de chocolate Las hamburguesas de chocolate La coca de chocolate Eso La Lara del 2022 No le gusta el 11 de 25 cosas sobre mí Me gusta el deporte Me gusta ver cómo la gente hace deporte Me gusta ver vídeos en youtube o vídeos en instagram de cosas de deporte de barras de abdominales pero barras la calistenia que tío hacerlo y me canso enseguida vale porque soy porque soy fumadora hermana dilo en ese momento tío <risa> que, que, que tenía un reparo ahí entonces la siguiente cosa es que soy muy vaga eso ha cambiado. ahora esto es totalmente contradictorio porque me encanta la comida basura yo aunque me encante la comida basura y me encante cuidarme yo me estoy cuidando comiendo cosas basura <risa> Estoy cuidando porque estoy cuidando mis satisfacciones Sí, estoy... hija, lo estás explicando de puta madre Venga, eh, eh, otra cosa que a día de hoy pues no, no es necesario decir Aunque es me que... encante la comida basura y me encante cuidarme Yo me estoy cuidando comiendo cosas basura ¡Ole tú! De verdad, estoy ¡ole! Cuidando. Si me apetece una hamburguesa, así, me la voy a comer Si me apetece un bizcocho, así, pues me lo voy a comer Si me apetece una tarta, así, pues me la voy a comer Genial, cómete todo Aunque sea lo más, lo más basura del mundo, me lo voy a comer Sí, sí, Porque estoy cuidando mis antojos Es que y, lo, y ya está Y me quedo tan a gusto Y digo, ya está Es que le metí un puñetazo ahora mismo, pobrecita Lo que he cambiado, lo poco que he cambiado de este vídeo Ha sido para bien O sea que Estoy orgullosa. Hasta aquí el reaccionando a vídeos antiguos de mi canal. Espero que os haya gustado este vídeo. ya sabéis dónde encontrarme. Si queréis verme reaccionar en directo a esos vídeos. Porque yo esto es resubido de algo que hice en directo. Así que si queréis disfrutarlo más, pues podéis verlo por directo. Y eso, que ya sabéis dónde encontrarme. En la descripción os dejo el link.